el viceministro de presupuestos, Mani, a quien le agradecemos. Viceministro, un gusto saludarlo. ¿Cómo Muy está? buenos días. ¿Cómo está, César? ¿Buenos Bienvenido, días. muchas gracias. Cuando usted escuchaba el análisis que hacían nuestros invitados, analistas políticos y económicos, hablaban de un déficit público, en principio. Luego hablaban de la caída de las reservas internacionales, eh, un alto subsidio a los carburantes, es decir, el país productor de gas ya no, ya no puede exportar, ahora más bien importa gasolina y diésel, es decir, nuestros recursos ya no, son, ya no tienen el mismo precio en los mercados Ya no recibimos mucho dinero de esto, un 50% O sea, una situación económica un tanto adversa a lo que señala el presidente del estado ¿Qué nos puede decir eso? Bueno, aquí es bien importante, estimado César Que cuando ellos hacen un análisis, hacen un análisis eh, totalmente muy parcializado Un sector, ¿no? Eh, hacen un diagnóstico muy superficial Acá es bien importante lo siguiente, ¿no? Pareciera que no, ellos no están en Bolivia, ¿no? Cuando ya tenemos un crecimiento que ya hemos reflejado el año 2021 y el año 2022, que no lo decimos solamente nosotros, estimado César, uh -huh. lo dicen Banco Mundial, eh, CEPAL y el Fondo Monetario Internacional, Bolivia va a ser uno de los países que más va a crecer, ¿no? El 2022 y el 2023. ¿Qué significa eso? Que Bolivia está en una situación económica totalmente diferente a otros países de la región del mundo. Entonces, acá es un elemento muy, muy importante. Cuando hablan de déficit fiscal, ¿no? tenemos que recordar que el año 2020 teníamos un déficit fiscal de 12.7%. Hemos reducido a 9.3% el año 2021. Hemos proyectado el año 2022 a 8,5%, y este año estamos proyectando en el programa fiscal financiero, así como en el presupuesto general del Estado, a 7,49%. ¿Qué significa eso? Que seguimos reduciendo el déficit fiscal. ¿A qué se debe? Uno se preguntará, claro. ¿por qué seguimos reduciendo el déficit fiscal? Primer elemento, que ya hemos, eh, que, eh, que lo hemos destacado muchas veces y que también organismos internacionales lo dicen de esa manera, Bolivia tiene una estabilidad económica. Tiene una estabilidad de precios, a diferencia de otros países de la región. Hemos terminado con una tasa de inflación de 3.12%. Es la más baja de Sudamérica y del mundo. Entonces, ese es, es un elemento muy importante. Estamos cuidando la economía del pueblo. Pero, Ahora, ahí viene la, el siguiente elemento, estimados César. Ellos hablaban de subsidios subvenciones, que uh -huh. ¿no? es la más alta, aparentemente. Tenemos que recordar aquí cuando nosotros, el gobierno nacional subsidia al tema de los carburantes y hay que recordar también al país que no somos un país petrolero o sea, Bolivia nunca ha sido un país petrolero siempre hemos sido un país que tiene gas natural al no, eh, no tener petróleo como no tenemos la suficiente eh, producción de diésel y de gasolina ¿qué es lo que hacíamos mucho, mucho más antes? es importar esos combustibles justamente para garantizar el abastecimiento ¿quiénes se benefician? El sector agroindustrial, sector agropecuario, sector eh, eléctrico, el sector minero, el sector de autotransporte. Todos sí, se maestro. benefician de este, de este subsidio. El tema de alimentos también es lo propio. Ahora o sea, quiero, quiero aprovechar su presencia, viceministro, para que la gente también pueda entender... ¿De dónde sacamos estos recursos? Hablamos de un punto también que los analistas tocaban Decían, ha reducido el nivel de nuestras reservas internacionales Estamos con muy poco porcentaje de nuestras reservas internacionales Es ahí de donde se saca el dinero para invertirlo en el país Evidentemente, un factor Segundo factor, que es muy importante eh, Los préstamos internacionales No nos prestamos dinero de, de, de los fondos internacionales De los bancos mundiales eh, ¿De dónde sale ese dinero? Algún senador de Comunidad Ciudadana en este programa ha manifestado de que los recursos, por ejemplo, de los trabajadores que están en la gestora pública van a ser utilizados y, y, y con poco porcentaje de interés de ganancia. Es decir, ¿de dónde sale toda la plata? Bueno, aquí es bien importante desmentir las aseveraciones del señor Rodrigo Paz. ¿no? Eh, primero, nosotros no vamos a utilizar las, eh, los recursos acumulados del... De, de, de las AFPs van a invertir, pero si va a ganar un... ellos son los que invierten no en los bonos que emite el Tesoro General entonces, ellos tratan de des, tratan de mentir a la población mienten, de hecho, de, de, de, señalando que el gobierno va a utilizar sus recursos mentira según según elemento, elemento a propósito de esto, permítame para que quede claro O sea, el, el senador de Comunidad Ciudadana Rodrigo Paz decía el gobierno invierte para ganar un interés de hasta el 4% pero si invertimos afuera, podríamos ganar hasta el 7 8%. ¿Eso es real o no? ¿Y por qué se lo hace y por qué no se lo hace? Eso tendré que preguntar primero a las AGPs, quiénes son los que hoy actualmente están administrando eh, los recursos que se van acumulando en el fondo de pensiones. Así que habría que preguntar, el senador Paz tendrá que dirigirse de manera okay. adecuada ¿no? en este aspecto. El otro tema que usted, estimado César, mencionaba, el tema de las reservas. ¿no? Estamos en el orden de los 4 mil millones de dólares, así que tampoco habría que preocuparse mucho en relación a este tema. Eh, el tema de los subsidios, como yo le mencionaba, el, en el tema de los subsidios es, todos se benefician de, de, de, de, de cuando el Estado subvenciona al tema de los carburantes, como es el tema de diésel, gasolina, los principales alimentos, como es el caso de maíz, quienes se beneficia? El sector eh, avícola, ¿no? con la producción de pollos, el tema de la producción de carne de cerdo, entonces, eh, o el tema de la subvención al trigo, al tema de la harina, ¿no? Para la producción de pan. Entonces, eh, otro elemento que también hay que destacar: Bolivia tiene una, una sostenibilidad de la deuda pública, ¿no? Que hemos ido demostrando en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo, encabezado por nuestro hermano presidente Lucho Arce, que también ha sido destacado en el informe que ha dado el, en el justamente en los 14 años del de aniversario del Estado plurinacional de Bolivia. Ahora eh, sobre la reducción de las reservas, o sea, el Estado saca dinero de esas reservas para invertir en la producción, o sea, para inyectar eh, desarrollo económico, digamos, en el país. Saca dinero de esas reservas. Las reserva. teníamos casi 20 mil millones, ¿no? Eh? Ahora, no, las vamos. reservas internacionales es un flujo, ¿no? Es un flujo de ingreso. Pero ¿cuánto teníamos y, y tenemos ahora 4 mil? Bueno, es, no es un tema que yo digo, relevante, de, este, eh, que hay que destacar. ¿Por qué? Porque las reservas ya desde varias gestiones. Veníamos registrando, el año 2020 estábamos en el orden de 4 mil millones, hoy también estamos en el, en el orden de los 4 mil millones. Entonces, yo creo que aquí es bien importante lo que estamos haciendo como gobierno nacional. Primero, generar ingresos, ¿no? Y uno de los ingresos que tenemos que destacar es el caso de, la, de las exportaciones de URIA, ¿no? que uh, se ha exportado más de 230 millones de dólares. El año pasado, hasta noviembre, estimado César, se han registrado exportaciones por 12 más de 12.600 millones de dólares, exportaciones que han sido registradas hacia, a, a, al mundo exterior, sí. de los cuales hay que destacar el 51% de estas exportaciones corresponden a la industria manufacturera. ¿Qué significa eso? Que los bolivianos cada vez estamos exportando industria manufacturada en Bolivia. Ya no estamos exportando eh, eh, solamente gas o los minerales. Y ahí también queda claro que el análisis que decían el Gonzalo Chávez y otros y otros analistas, que todavía seguimos en un modelo primario exportador, exportador. O sea que ya hemos cambiado, estamos cambiando la matriz productiva del país y poco a poco Bolivia se va consolidando a nivel internacional y hoy es un ejemplo ¿no? de estudio que también ha sido destacado, no solamente por organismos internacionales, estimado César, sino por varios eh, organismos que hacen estudios, investigaciones y están viendo qué es lo que está pasando con Bolivia cuando el mundo entero, producto de la guerra Ucrania y Rusia, eh, el producto de la pandemia que hemos, estamos pasando todos, muchos de muchos países de la región y del mundo están entrando en una recesión, mientras en cambio Bolivia registra una estabilidad económica, tiene una estabilidad de precios que obviamente es destacado por estos organismos. Sin duda alguna, eh, lo interesante va a ser si es que esto, esto va a ser, eh, se va a sostener, se va a mantener, ese es el gran desafío, el gran reto. Eh, el ex presidente Evo Morales decía en algún momento, estamos nadando en un mar de gas, ahora nos preocupan las reservas de gas que tenemos, ¿qué va a pasar con los recursos naturales? Eh, ahora vamos a buscar cómo poder eh, explotar el litio, ahora ya no va a ser el gas sino va a ser el litio u otros recursos, el oro tal vez, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí es un elemento importante, el gobierno está, está haciendo inversiones en tema de la exploración de los hidrocarburos que obviamente esto es a largo plazo o sea, mediano y largo plazo no es que inviertes hoy y, y tienes la, eh, las reservas de petróleo de gas mañana pasado, entonces es un elemento. Segundo, Estamos nosotros como gobierno nacional en el marco del Plan General de Desarrollo Económico-Social 2021-2025, se ha contemplado elementos de integración de desarrollo, elementos por ejemplo en el cual vamos a seguir invirtiendo en el tema de la industrialización del litio, que es un elemento muy importante que también se ha sido destacado, el tema del mutún que empieza a producirse a partir del siguiente año, el tema de los minerales, ¿no?, que también es otro elemento, pero hay otro elemento muy importante, es el tema del cambio de la matriz productiva a través de la industrialización, industrialización de los alimentos, hay que, a través de MAPA, el tema de cada vez Bolivia tiene que dejar de importar alimentos y nosotros producir para incluso exportar. Tenemos, por ejemplo, la industrialización de la química básica, ¿no? La industria de la química básica nos va a permitir de dejar de importar esos elementos químicos o agroquímicos que hoy Bolivia depende del mundo exterior, hoy ya no vamos a tener ese, ese, ese factor. En los siguientes años el tema de la industrialización con sustitución de importaciones, la cambio de la matriz productiva va a ser un elemento muy importante que hoy por hoy ya se va reflejando de a poco. Entonces, esos son resultados de las exportaciones, cada vez estamos exportando industria manufacturera Entonces, sí. eh, yo creo que así, aquí es un elemento Bolivia hoy es un ejemplo, estimado César, ante el mundo en el cual tenemos estabilidad económica, tenemos crecimiento, tenemos estabilidad de precios. ¿no? Nuestras exportaciones son superiores como nunca en la historia. Hemos reflejado más de 12.600 millones de dólares. Estamos reduciendo la pobreza extrema de 38 a 11%. Estamos reduciendo la tasa de desempleo. Como recordarán, en julio de 2020 la tasa de desempleo estaba en el 11.6%. Al tercer trimestre vamos a comparar periodos similares. Al tercer trimestre de 2021, no, estábamos 6.3%. Al tercer trimestre de, del 2022, 4.1%. ¿Qué significa eso? Que más de 1.2%. Dos millones de personas han encontrado una fuente laboral. Por tanto, la, eh, eh, la política económica en el marco del modelo económico, social, comunitario y productivo, estimado César, uh -huh. seguir reflejando estos resultados positivos que obviamente eh, lo siente cada boliviano, lo siente cuando usted sale a la Bien. calle, sale al mercado, eso se siente. Bien, viceministro, queremos agradecerle por estos minutos, por esta explicación, por este análisis. Esperemos que todos... Que todo esto que usted nos ha explicado pueda ser sostenible en el tiempo porque obviamente todo depende de que sepamos manejar correctamente la economía y, y que sigamos creciendo Senoma Mamani, viceministro de presupuesto que nos ha acompañado a propósito del discurso del eh, presidente del estado y las repercusiones desde el punto de vista también del gobierno queríamos escucharlo, muchas gracias eh, viceministro, muchas gracias estimado César, un placer y agradecer al, al canal 11 Siete de la mañana con 29 minutos. Seguimos con más. Este es el